El trato y el, el compromiso de Humanitec hacia nosotros, tanto Marvel como MDH, desde un principio fue el mismo y fue buenísimo. Vinieron a, a enseñarnos una manera de trabajar eh, más estructurada. Nos dejó una forma de trabajo en la cual queremos seguir implementando diferentes módulos o diferentes proyectos con este mismo método de trabajo. Fueron un, un montón de, de beneficios que llegamos a tener y soluciones que, que nos dio Humanitech. Son más humanos. Creo que te llevan más de la mano, te entienden más, eh, se involucran en los problemas y te ayudan a resolverlos. Lo que hizo Humanitech fue ver, poner la seriedad en la mesa. Nosotros estamos muy contentos con el servicio que nos dieron. Cumplieron con los tiempos. Acordados. El sistema que ellos nos proporcionaron nos ha ayudado a eficientar toda nuestra operación. Ahora nuestras ventas son más ágiles, nuestros tiempos de entrega son más rápidos, eh, nuestras respuestas hacia no sé, notas de créditos, facturas o nuestras respuestas hacia el área contable son más eficientes.